Con Surfshark VPN podrás consumir con facilidad contenido de cualquier parte del mundo, por ejemplo, de plataformas como Netflix o Paramount Plus, ya que según el país podrás encontrar series y películas diferentes según tu ubicación. O, por ejemplo, podrías aprovechar de realizar compras en plataformas digitales que no estén disponibles en tu país. Y por si fuera poco, si optas por el plan de dos años, Zorchak te dará en el precio final un 83% de descuento más tres meses gratis. Lo único que tienes que hacer es acceder a través del link en la descripción, así que no lo pienses más y accede. En nuestra primera noticia tenemos que la serie animada de Harley Quinn ha sido renovada para una cuarta temporada. Sarah Peters, quien ha escrito la temporada 1 y actualmente se desempeña como productora ejecutiva, será ascendida a productora ejecutiva y se desempeñará como showrunner de la temporada 4. En la temporada 3, vimos cómo Harley se esfuerza por convertirse en la mejor versión de sí misma, mientras trabaja en el plan anhelado de Ivy de transformar Ciudad Gótica en un paraíso endémico. Las temporadas 1, 2 y 3 de Harley Quinn están disponibles para transmitir en HBO Max. Entre otras noticias, la película animada chilena, Nahuel y el libro mágico, llega a Disney+. Plus. La cinta dirigida por Gemana cuña plasma distintos elementos culturales y mitológicos característicos de Chile. Entre estos, los paisajes, personajes populares de Chile como el trauco, el chochón y las voladoras, costumbres y mucho más. El filme ya se encuentra disponible en la plataforma de Disney+. Plus. Continuando con las noticias, el regreso del príncipe dragón está a la vuelta de la esquina. Y para celebrar, tenemos disponible un nuevo tráiler. Esta próxima fase de la saga, denominada The Dragon Priest, Mystery of Arabos, comenzará un arco de varias temporadas centrado en el enigmático elfo StarTouch Aravos. Como se anunció en la Comic-Con de San Diego a principios de este verano, la temporada 4 debutará con 9 episodios en el mes de noviembre. Y hablando de mundos mágicos, les traigo algunas novedades de lo que serán los próximos especiales de la casa búho. Recientemente se publicó la sinopsis del primer especial que llevará por nombre Thanks to Them, y que dice lo siguiente. Después de meses de intentarlo, Luz y sus amigos hacen un audaz intento de regresar al reino de los demonios. Este especial verá su estreno el día 15 de octubre. De la misma forma, también tuvimos un pequeño adelanto de este nuevo episodio, gracias a un video promocional de Disney Channel donde muestran avances de los especiales de Halloween de este mes de octubre. Y por unos segundos vemos esta imagen de Luz, Hunter y Ghost en el mundo humano donde se ve que ha pasado bastante tiempo. ¿Qué opinas de esto? A mí me emociona mucho ver las referencias a los diseños beta de Luz y Amity. Y además, por si no lo sabías, tenemos un video dedicado a teorías y análisis de lo que podríamos ver en estos especiales. Te invito a verlo, puedes encontrar el link en las anotaciones. Antes de continuar, quiero hacerles un anuncio especial y es que este año Dark Toons estrenará su propia versión de Tower. Para los que no conocen el desafío, Unictober es un desafío artístico de un mes de duración. El mismo se centra en mejorar las habilidades y desarrollar hábitos de dibujo positivos. Todos los días durante el mes de octubre, cualquiera que desee participar en el desafío podrá crear un dibujo relacionado a la palabra correspondiente a ese día. El dibujo lo publicarás en Instagram o en Twitter con el hashtag #Toontober y además puedes etiquetar mi cuenta arroba polarism76 en cada dibujo. El primero de noviembre reaccionaré a todos sus dibujos en vivo en el canal. La imagen puedes encontrarla en mi perfil o en la descripción. Continuando con las noticias, con el título The Move o la mudanza, tenemos un adelanto del nuevo episodio estrenado de Big City Greens. También la serie se renovó para una cuarta temporada, lo que elevará su total de episodios a más de 100 así como una película musical inspirada en el programa que se transmitirá en Disney Channel y en Disney+. Plus. Entre otras noticias, la serie animada Dead End Paranormal Park tendrá una segunda temporada en Netflix y regresará con un nuevo lote de episodios a mediados de octubre de este año. Estrenada por primera vez en Netflix en junio de 2022, Dead End fue la nueva serie de Half Mish Steele basada en la novela gráfica Dead Endia, que además contó con un piloto estrenado en el canal de YouTube de Frederator. Los nuevos episodios estarán disponibles el 13 de octubre de 2022. Y hablando de estrenos, ya se estrenaron los nuevos episodios de Don't Hug Me, I'm Scared. Después de 6 años del último corto, hace pocos días salieron al aire 6 nuevos episodios en el canal 4 del Reino Unido. Si deseas verlos, se encuentran disponibles en diferentes páginas de internet, o puedes encontrar el link en mi serve de Discord. Por cierto, ¿les gustaría que hiciéramos un video contando la historia completa de esta serie? Déjame tu opinión en los comentarios. Continuando con las noticias, finalmente tenemos novedades de Geluba Boss. Y es que recientemente el Twitter oficial del programa confirmó que tendremos un nuevo episodio a estrenarse este mes de octubre, seguramente en días cercanos a Halloween. En el tweet vemos un adelanto donde sale Octavia con el libro de magia de Stolas, por lo que podemos suponer que será parte importante de este episodio. Por el momento no hay más información, pero ante cualquier novedad les estaré informando. Y hablando de nuevos episodios, el pasado 15 de septiembre se estrenó un nuevo episodio de la webserie animada x Con una duración de 12 minutos, la mítica serie de internet nos trae una nueva aventura. Si deseas verlo, se encuentra disponible en su cuenta oficial de YouTube. Entre otras noticias, tenemos que finalmente Miraculous Ladybug regresa con su quinta temporada. La misma contará con un total de 27 episodios. En su premisa, tenemos que Marinette decide renunciar a su amor por Adrien, Esto para evitar más desastres y se centra en prepararse para luchar contra Monarch. Pero pasan los días y no aparece ningún acumatizado. Esta temporada está programada para estrenarse el día 8 de octubre en Disney Channel en Estados Unidos. Regresando a las webseries, el equipo detrás de la producción de Hasbin Hotel llega con una nueva serie animada llamada far show esta historia original es sobre una banda de rock de inadaptados que intentan sobrevivir en una ciudad repleta de lo sobrenatural. La misma es creada por Ash Nichols Art y Dave Cadepiel. Y es que recientemente estrenaron un video musical inspirado en la banda central de la serie Sisa Sisamoid. Puedes ver completo el video musical en su página oficial de YouTube. Ya acercándonos al final del video, les traigo nuevas declaraciones de Holland Rogers sobre Final Space. Y es que a pesar de que ya sabemos que la serie fue cancelada, las noticias van de mal en peor, ya que a través de un comunicado en Twitter, el creador de la serie nos confirma que, en efecto, la serie ha sido retirada para evitar impuestos. Pero lo peor es que al finalizar el tiempo de las licencias, la misma será también retirada de Netflix, por lo que la serie desaparecerá por completo de cualquier canal o plataforma. Y con las mismas palabras de Olan, será como si nunca hubiera existido quedando solo en nuestros recuerdos. Con rabia y dolor... Olan se une al hashtag Renew Final Space, diciendo que es un estandarte que todos ustedes han estado ondeando y es un grito de guerra que puedo respaldar, esto mientras continúo en esta larga y oscura noche persiguiendo un final para esta historia, haciendo referencia a los próximos cortos llamados Godspeed donde se pretende dar un final a la serie. En el mismo hilo de ideas, también recientemente Olan Rogers ha dejado ver algunos tweets afirmando que se encuentra escribiendo guiones de diferentes episodios. Si bien podrían ser los cortos de Goodspeed, a mi parecer se está haciendo referencia a un próximo estreno de The Lions Blaze, un antiguo piloto creado por él mismo contando una historia sobre varios amigos que quedan atrapados en un videojuego. Y que deberán averiguar cómo escapar. ¿Será que finalmente esta serie encontró un hogar de producción? Solo el tiempo nos lo dirá. Para finalizar, cerremos con unas reconfortantes noticias. Y es que los accionistas de Warner Bros Discovery presentaron una demanda colectiva, alegando que Warner Bros alteró los números de HBO Max hasta en 10 billones de suscriptores. En dicha demanda también se acusa al director ejecutivo David Saslav, así como al asesor financiero Gunnar Weidenfeld. Esta demanda colectiva podría representar potencialmente cientos de miles de los demandantes, aunque hay accionistas que prefieren que se les devuelva su dinero sin incurrir a un acto legal. El fondo de pensión demandante sugiere que cualquier persona que haya comprado acciones de Warner Bros. en el mercado abierto, después de la fusión, está calificada para unirse a la demanda. ¿Será acaso el karma pegando fuerte? Tal vez no, pero me gusta pensar que sí. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Te recuerdo que para participar solo debes realizar un dibujo cada día con la palabra correspondiente. También etiquetar mi cuenta arroba Polaris M76. Pueden encontrar la imagen en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.